La situación de Juan D'Artés, que ustedes saben está en Brasil eh, y que finalmente declaró en la jornada de ayer, tal como se especulaba. Exactamente, bueno, se, se estaba viendo a ver si realmente uh -huh. eh, iba, iba a declarar, declarar o no, porque es uno de sus, de, de sus beneficios, digamos, la posibilidad derecho. de... Derecho. De, de, derecho, gracias. De no declarar si quería o de declarar solamente con su defensa. Después eh, estaba en él la opción de no responder preguntas de los abogados de Telma o de la fiscalía, de hecho fue lo que hizo. Declaró solamente con eh, sus abogados y al término de su declaración hablaron los abogados de Telma Fardín y dijeron lo siguiente. Declaró durante aproximadamente dos horas y eso Agrande, es todo. Eh, respecto al contenido, yo mm, voy, a, voy a omitir contestar preguntas. Eh, sí puedo decir que hay una versión que estuvo circulando, que todos conocemos, que es el reportaje aquel que dio este, antes de viajar a Brasil con Mauro Viale. Este, y nada más. ¿No reconoció nada? No, reconoció, no reconoció. Ratificó los dichos de esa bueno. Del contenido... No, lo que sí no reconoció, obviamente, no reconoció lo cierto. ¿Telma Fardín quedó afectada por la declaración de alguna manera al, al escucharlo? A, a ver, es, creo que en, en este tipo de audiencias eh, ¿La siempre, ¿La, siempre la, la, la víctima, digamos, tiene un, un impacto, ¿no es cierto?, sobre la, sobre la víctima. Parece este, que va a hablar Telma. Pero bueno. Mm. Tel Telma, perdón, ¿podemos molestarte? Bueno, una palabra? No, una no, solo no. una, una palabra. ¿Un mensaje? ¿Un mensaje puedes dar? ¿Puede ser? Es, es, muy es muy importante que escuchen a los abogados, es muy importante que ahora hable la justicia. Bueno, ella no quiso dar declaraciones, no hablamos de dar, quien, no dar, quien lo acusa hacer, justamente claro, a D'Artés. Está... Y hablamos el abogado, el abogado de ella en este caso. ¿no? Exactamente, que tampoco quiso dar precisiones y de no. qué fue lo que declaró, pero eh, remitió a, a la única entrevista que dio Juan D'Artés uh -huh. antes de, de, de viajar a Brasil, que fue una entrevista que le dio a Mauro, Mauro Viale, Viale exactamente. y repitió exactamente la misma declaración que dio televisivamente en el programa de Mauro Viale y lo replicó allí. El, el, el resultado, dos puntos, negó todo. Bien.